Después de haber recorrido toda la geografía española en estos más de 20 actos que ha celebrado Ampier, después de habernos reunido con todos los responsables de las administraciones autonómicas y locales, después de haber trasladado a las distintas medios de comunicación la situación por la que pasa el colectivo, llegamos a la clausura acto central de Ampier en este Camino del Sol del año 2019. Os invito, os pido encarecidamente la asistencia a dicho acto, porque necesitamos una imagen social contundente como en anteriores ediciones ediciones para trasladar una imagen de unidad, una imagen de masa social que reivindica lo más importante para nuestro colectivo, seguridad jurídica. Sí y ahora ha llegado el momento, por eso os necesitamos en Toledo el 16 de noviembre. Espero veros allí.